Los grandes retos e hitos mensuales. Tenemos que mejorar la infraestructura, herramientas, alcance y hacer más útil a nuestra moneda. Y esto lo haremos en pruebas colectivas. Por un lado, tendremos retos mensuales, hitos que crearán herramientas sólidas de nuestra moneda. Estas serán pruebas que requerirán tiempo y esfuerzo, por lo que serán pruebas colectivas en las que las personas que quieran podrán participar y colaborar en su resolución. Algunos hitos mensuales serán montar un mercado mensual de proveedores, donde usuarios y no usuarios podrán comprar en Chuskis y adquirirlos. Organizar un mercado mensual de abastos, donde se puedan comprar productos de primera necesidad íntegramente en Chuskis. Los hitos mensuales estarán premiados en Chuskis, que serán repartidos entre el grupo que haya participado para resolver el reto. Por otro lado, tenemos grandes retos, que nos mostrarán cuál es el progreso de la comunidad y la implicación de la moneda en la ciudad. Están en este saco conseguir todos los servicios básicos, superar los 100 proveedores de servicio comercios, o por qué no, conseguir que se pueda pagar una tasa municipal. Mm. Por cierto, señor Fernando Fernández Lara, ¿está usted por aquí? Estoy seguro que va usted a colaborar con nosotros, ¿verdad? Sabíamos que podía contar con su colaboración totalmente altruista. Estas pruebas no se solo otorgarán chusquis a los usuarios que ayuden a conseguirlas, subirán la barra de progreso de la moneda. ¿Y qué pasa con esta barra de progreso?